Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se le están pasando bien Se le están pasando chido en México Chévere en Colombia a Toda madre en Chile En Perú Bolivia, bueno, todos los países latinos Habidos y por haber Y bueno, en este video Voy a hablarles De cómo equilibrar los chakras hacer los ejercicios de respiración y hacer una correcta meditación. Yo voy a hacer la meditación guiada, ustedes van a cerrar los ojos y ustedes van a seguir mis indicaciones. ¡Ah, cabrón! <ríe> este no es el canal para eso. No, fue un chiste. <ríe> Dijeron, ¡ah, no mames, me equivoqué de, de canal! ¿A poco ya está hablando de esos temas este güey? No, no, no, voy a hablar acerca del famoso programa piloto ...rural y norte de migración a Canadá. De hecho, ya había subido un video hace unos días, pero lo borré. Muchos de ustedes notaron que lo borré. ¿Y por qué lo borré? Porque revisando el video y la información había cometido muchos errores. Y no vuelvo a subir un video donde yo no me haya informado lo suficiente. Tenía noción del programa, pero no, no lo había revisado bien, bien, bien. Ya que me puse a ver el video y a revisar, a revisar la información, me di cuenta que no, no, no, no. Este video no les va a servir porque los iba a confundir en muchas cosas. Pero bueno, ya le di una lectura bien al documento y ya puedo hablar un poquito más al respecto de este programa. Y bueno... Eh, primero generalidades del programa de qué se trata este programa se trata de aplicar para la residencia permanente para 11 comunidades o ciudades elegidas por el gobierno canadá cuál es la intención de invitar a más personas a irse a vivir a estas 11 comunidades que están medios despobladas hay lugares de menos de mil habitantes y hay lugares de 50, 100 mil, 150 mil habitantes. Realmente son lugares chiquitos, son poblados. Ninguno de estas comunidades tiene una población mayor de 500 mil 500, habitantes o ciudades de un millón. Son lugares chiquitos, pero acogedores, que hay oferta laboral, muy bonitos, etc. Eh, Ustedes pueden ya revisar, estas ciudades están en la página de migración de Canadá, eh, las 11 comunidades elegidas. Y bueno, ¿cuáles son estas 11 ciudades? Eh, la mayoría están en Ontario, pero hay otras ciudades en diferentes provincias. La primera que aparece aquí en la lista, miren, no los estoy cuenteando, perdón. Ah, hay mucha iluminación, miren, ahí están. Y lo van a ver al revés, híjole. Pero bueno, allí están las ciudades y es por ejemplo eh, North Bay en Ontario, luego tenemos la ciudad de Sudbury también en Ontario, Timmins, South Sudbury y Thunder Bay. Todas estas ciudades son 1, 2, 3, 4, 5 están en Ontario, están, todas están muy muy bonitas. Hay un youtuber que está hablando de esto y que inclusive ya está visitando las, las comunidades, que es este Nelson Reyes. Él agarró su carro y se fue para allá y nos está mostrando cómo son estos lugares. Si quieren seguir a Nelson Reyes, ver estos videos, chequenlo, porque sí es importante ver cómo son estas ciudades para tomar la decisión, mira, esta ciudad me lateó más por esto, esto, esto y el otro. O si no quieren seguir a Nelson Reyes, pueden ustedes poner en la ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Norway. Y van a aparecer varios videos de Norway. O de Thunder Bay. O de Saint Marie, etcétera etcétera Bueno, estas son las ciudades de Ontario. Luego tenemos la ciudad de Brandon. En Manitoba. Luego tenemos las dos más chiquititas. Que es Altona. Y aquí no aparece, pero también está la ciudad de Gretna. Son unas chiquititas, tiene como 500 habitantes la de Gretna, está en plena frontera. Eh, también tenemos la Quijada del Alce, con, que está, está en Saskatchewan. Luego tenemos Claire's Hall, o como se escriba, o como se pronuncia, no sé cómo se pronuncia esa madre. Está en Alberta, este Diego Sa Saúl Reina ya visitó allá. Se ve que es una ciudad completamente agrícola. Y faltan dos ciudades de British Columbia que nadie ha visitado o de los youtubers latinos, nadie ha ido para allá. Me estoy animando a lanzarme para Vernon, que es la que me queda más cerca a mí. Me quedaría aquí de, de Langley como a cinco horas y media. Estoy viendo con mi hermano a ver si nos animamos a ir para allá. Para conocer, ver cómo es por allá. Y grabar video y mostrárselos a ustedes cómo es la ciudad de Vernon. Y West Cootney, que más que una ciudad, es como una región que incluye varias, o varios poblados. Trail, Castellar, Roseland, Nelson, etc. Y bueno, esta región está en plena frontera con Estados Unidos y frontera con la provincia de Alberta. Y bueno, en la página de migración eh, no aparecen los requisitos todavía. Miren. Aquí está, dice que lo van a ver al revés, pero aquí dice, para que vean que no les estoy mintiendo, que van a aparecer hasta el 2019, más adelante, late 2019, es decir, en el 2019 tardío, ¿no? Imagino que en octubre, noviembre, van, van a aparecer ahí en la página de migración de Canadá. Sin embargo, los requisitos ya fueron publicados en la Gaceta. La Gaceta es como el diario oficial de la Federación en México. Es el lugar oficial donde se van publicando las leyes. Y ya están los requisitos, ya están disponibles. Ya no más falta que los aterricen en la página de migración. Y ya este, se, se, vayan, este, se vayan poniendo más detalles acerca del programa. Y bueno, aquí está el documento, mírenlo. Esa es la versión PDF. Ah, el brillo del, del foco. Lo voy a poner de ladito. Ah, ¿por qué? Me está afectando. Bueno, aquí está. Es un documento muy extenso. Ah, maldito foco. <ríe> Perdonen, amigos. Miren. Aquí está. Eh, esta columna es la versión de francés. Y esta es la versión inglesa. Sí, esta es en inglés. Y la otra columna en francés. Y es un documento bastante, bastante extenso. Chéquenlo. Léanlo. Este, les voy a dejar en la descripción del video el enlace al documento por si lo quieren descargar e imprimir y también está la versión este, online por si no quieren descargar el documento o lo pueden revisar en su tablet su celular, etc. ir viendo los requisitos ahora el, docu el documento no está fácil de entender hay que como saber interpretarlo porque como ya es un ofi documento oficial como que ya va más dirigido a a, pues a personas que entienden más de leyes y de esto, ¿no? Porque ya es como que la la, la clase, ¿no? El, el, el, o sea, lo que ya está este, autorizado, vamos. Ahora, discúlpenme si estoy cantinfliando mucho. No soy experto en estos temas. Yo no estudié esta madre. Simplemente les estoy compartiendo lo que yo estoy descubriendo y lo que yo interpreto con mis palabras, eh, mis palabras no los tomen como una consultoría profesional, para eso hay profesionales. Si no les gusta la manera como yo se los estoy explicando, está bien, es completamente entendible, no soy profesional en esto, pueden checarlo con un consultor de migración. Ahora, yo recomiendo que lo impriman y si llegan a ir a cualquiera de estas 11 comunidades, llévenselo impreso para que se lo muestren a las empresas, porque muchos de ellos no van a tener ni idea de lo que les estén hablando. ¿Verdad? O para que se lo muestren al consultor de migración que les va a llevar su caso. ¿no? Y bueno, aquí aparecen varias cosas, ah, bla, bla, bla. Pero la experiencia, la experiencia laboral, que es el primer punto que van a evaluar. Y más o menos en resumen... Tienes que probar que tienes por lo menos un año de experiencia laboral. No cuenta el autoempleo. Tienes que haber trabajado para una empresa y esta empresa debe darte una carta de recomendación, un ¿cómo le llama? Eh, algo del laboral. Ay, ahorita me acuerdo. Déjenle pongo pausa. Ya me acordé. Se llama cover letter. Tienen que pedir, pedirles un cover letter de preferencia en inglés. Si no, van a tener que traducirlo con un traductor oficial, etc. Y ese cover letter tiene, tiene que estar firmado, ¿no? Explicando cuáles fueron tus tareas en esa empresa. Tiene que ser una hoja membretada con los datos de la empresa que te contrató en tu país de origen. ¿Cuáles fueron tus funciones? ¿De qué fecha a qué fecha trabajaste? No, no, tiene que estar bien, bien redactado ese cover letter. De hecho, ese cover letter me lo pidieron para mi permiso de trabajo para venirme a Canadá. Y fue un dolor de cabeza, este más o menos eh, eh, conseguí el cover letter de la empresa que me había contratado en México. De hecho, yo más o menos les di un norte de cómo debía eh, ser redactado el cover letter, porque si no, este no me iba a servir para mi permiso de trabajo, que fue lo que me trajo a Canadá en pocas palabras. Eh, el trabajo debe de coincidir con la oferta laboral que obtengas en Canadá. Es decir, si tú trabajaste como, no sé, ingeniero mecánico en, en X empresa, tú no puedes, eh, tu oferta de trabajo en Canadá no puede ser de manufactura o de limpieza. Tienen que coincidir los dos. Si tú eres carpintero, tu trabajo debe estar relacionado con la carpintería. Es plomero, debes el trabajo ser relacionado con esa profesión. Y sobre las profesiones o tu trabajo, tiene que estar dentro de la clasificación de Canadá llamada NOC. Bueno, nosotros le llamamos NOC porque así se pronuncia en español, ¿no? Que es NOC, National Occupation eh, Class. Me parece que la C es de clase y si no, pues ustedes pueden googlearlo. Y tu profesión o tu eh, experiencia laboral debe estar dentro de esos este, trabajos. Si no está ahí tu trabajo, haz de cuenta que tu trabajo no existe en Canadá. Pero es una lista larguísima, eh, larguísima es enorme. Y los clasifican por letras 0, es el, el, el más alto nivel, y D es el más bajo nivel este Cero es como más trabajos de ejecutivos de alto nivel en una empresa. A es como más para profesionistas. B es para técnicos. C es mi clasificación que vine para trabajar para una empresa de manufactura de, de tinas de hidromasaje. Y, pero también podría ser este, una empresa dedicada no sé a, a, a fabricar muebles. O cualquier tipo de manufactura, ¿no? Bueno, es, es un trabajo semi-calificado. A partir de B, ya, es, ya eres considerado un trabajador calificado. Pero en C, eres semi-calificado, requieres tener experiencia previa, pero no necesitas eh, educación comprobable, es decir, educación post-secundario, post-preparatoria. Lo que sería en nuestro país, en mi país de origen, México, sería la preparatoria, la high school. Un diploma que hayas obtenido después, se considera que tienes estudios postsecundaria. ¿Qué más dice? Ah, que si la experiencia canadiense fue adquirida en Canadá, de esa experiencia en Canadá de trabajo debe ser autorizado por Canadá. Es decir, no eh, haber trabajado en Canadá de forma ilegal no te sirve. Debiste haber tenido un permiso de trabajo legal en Canadá. Si no, esa experiencia laboral en Canadá no te sirve. Para que lo tomen en cuenta, ¿eh? por si vienen, a si están aquí en Canadá uh, trabajando bajo el agua, en cash, de forma ilegal, con la pura ETA, no les va a servir. No, no, Canadá no se los va a considerar. Y bueno, este, ¿qué más dice... Bueno, el documento es bastante amplio, pero vamos viendo los detalles más más este, importantes. La oferta de trabajo debe ser genuina, debe ser de tiempo completo, es decir, no, no sirve que nada más seis meses al año, no tiene que ser trabajo todo el año. También el salario que te ofrezcan debe estar dentro de los rangos del Job Bank de los trabajos que se publican en el Job Bank oficial de Canadá, tienen que estar dentro de esos rangos, es decir, si vienes como plomero, como carpintero, electricista y te están ofreciendo 13 dólares la hora y no está en el rango del Job Bank, donde el rango, no sé, ahorita voy a inventar números, pero a lo mejor son diferentes, eh, el promedio esté por encima de los 15, 16 dólares, este, pues no les van a aceptar esas empresas esa oferta de trabajo. Mm, y sí, debe estar dentro de la lista del NOC, ¿verdad? del 0 al, al D. Si no está especificado ese, esa oferta de trabajo dentro del NOC, no, no va a ser aceptada esa oferta la, laboral. También el trabajo debe estar localizado dentro de la comunidad. Si está una hora a 15 minutos de, por ejemplo, de, de Vernon o de Klesho, o la quijada del, del buey, o, no, no era del güey, era del, del alce, no, no, no les van a aceptar esa, esa oferta laboral. Ahora vamos a la parte del inglés. Eh, esta es una parte muy interesante porque si tú tienes... Tu ocupación es cero, que es el más alto nivel. Tú debes de tener un nivel de inglés del benchmark del nivel 6. El, en el video que borré había cometido un error. No me había fijado ese del benchmark. Que no significa que tu nivel debe ser 60%. No, no, no. Canadá tiene otra forma de clasificar tu nivel de inglés. Entonces el benchmark es eh, tienes que checar bajo qué criterios es el reading, el speaking, etcétera, En el bench, benchmark. Eso lo tendrán que googlear ustedes. Si tu trabajo es de habilidad B, tu benchmark debe ser 5. Si tu trabajo es C o D, tu benchmark de inglés debe ser clasificación 4. O debe ser benchmark 4. Si... Eh, ¿Qué más dice por acá? Bueno, ¿Cómo acreditas tu nivel de inglés? Pues haciendo un examen oficial que ellos aceptan Ya sea el IELTS, el TOEFL O, o los que acepte el gobierno de Canadá Y en la página de migración te va a decir Cuáles son este, los exámenes aceptados Y si estás en Canadá, el CELPIC eh, te sirve Es el, el examen oficial de inglés en Canadá eh, tienes que tener intención de residir en la, en, en la comunidad, y, pero puedes vivir a una distancia razonable de la comunidad, ahí no especifica a cuántos minutos eh, o a qué distancia, no, no lo especifica el documento, es decir, que tú encontraste trabajo en Vernon o en este, vamos a, a las de allá de Ontario, a Timmins, eh, puedes vivir, no sé, a una distancia razonable, pero no especifica qué consideran ellos razonable, ¿no? Considero que el oficial de migración que va a revisar tu perfil va a decir, ah, mira, está a 30 minutos, a 15 minutos, este es razonable, pero quedará a criterio del oficial de decir, ah, mira, este se va se fue a vivir a 5 horas de la comunidad, pues no tiene sentido, ¿no? 5 horas de, de, la, de, la, de tu trabajo, pues ni siquiera a ti te conviene, ¿no? pero sí una distancia razonable. ¿Qué más dice por acá? El periodo de, validad, de validez eh, debe ser de seis meses. Eh, empezando por el día que fue emitida la solicitud. Más bien este, eh, la oferta de trabajo. Esta es la parte que muchos de ustedes se van a desanimar. Tienes que tener fondos necesarios. Y aquí donde pum, todo se destruyó, todo se cayó, ese castillo que estaban creando en su mente, se derrumbó. Pum. Porque muchos de ustedes eh, van a quererse venir porque pues no están pasándola bien en sus países de origen. Pero así necesitas este, acreditar los fondos necesarios. Eh, dice que debes de tener... Eh, que tienes que tener el dinero líquido en tu cuenta bancaria. No, no puede ser tarjeta de crédito o un préstamo. Tienes que tener el dinero disponible y listo para ser utilizado. Eh, había unas tablas. Aquí no vienen estas tablas de cuánto dinero deberías de traer. Pero más o menos son entre $7,000 y $7,500 dólares por persona. Y entre más miembros de la familia vayas a traer, este número incrementará. Inclusive... Aunque no vengan contigo esas personas, tienes que tener esa cantidad de dinero. Entonces ahí es donde vas a decir, no, ya valió madre, <ríe> ya valió completamente madre. Pero no se desanimen, amigos, cuando uno tiene el deseo de emigrar de a Canadá, realmente ese deseo tan tan fuerte, el dinero se consigue. Vendes una propiedad, vendes un carro, pero el chiste es que ese dinero lo tengas en tu cuenta, que sea dinero disponible. Eh, si tú aplicas en Canadá, tienes que estar eh, legal, no, no sirve que estés como turista, ¿sí? por si vienes como con la pura ETA, eh, no se considera tu estatus legal, no, tu est no, no tienes estatus este, de, de residente temporal, sino como visitante, y tú debes de ser residente temporal por lo menos, ya sea un permiso de estudios o un permiso de trabajo pero sí, con, con la pura ETA como visitante no puedes aplicar para el programa si estás dentro de Canadá vamos viendo más por acá uh -huh. Ah, si no tienes experiencia laboral en Canadá o en tu país de origen porque pues a lo mejor toda tu vida ha sido autoempleado este, si tú estudiaste en la comunidad cualquier curso de lo que sea, de cualquier mamada, no sé, de, de corte y confección, de, de carpintería, etcétera, Pero tiene que ser en la comunidad, Este, no importa que no tengas experiencia laboral fuera o dentro de Canadá, pero sí debes de estudiar ahí mismo, en, en esa comunidad. Entonces tendrías que solicitar una visa de estudiante, más bien un permiso de estudiante. La ventaja que tiene venir a estudiar a Canadá, aunque también te van a pedir fondos, en los dos, de las dos formas te van a pedir para, que tengas fondos suficientes. Pero la ventaja es que, por ejemplo, eh, tu esposa puede trabajar, perdón, puede estudiar, este, no sé, cosmetología, es un ejemplo. Ella puede trabajar medio tiempo, es decir, eh, cuatro horas diarias o 20 horas a la semana y Sí, puede trabajar medio tiempo y estudiar. Y el acompañante, el marido, puede trabajar tiempo completo. Entonces, esa es una buena forma para traerse ese. Por lo menos que se venga papá y mamá primero. Y ya, terminan lo que haya estudiado la señora. No sé, corten para cortar el pelo. O cosmetología, es un ejemplo que se me vino. O, o para cuidar niños en una guardería. Este. Eh, pues es, es válido y es, tú, tú, obtuviste un título post-secundaria y eso te avala que no tengas experiencia laboral. ¿Cuándo vas a poder aplicar ya? Puedes empezar a aplicar a partir del 1 de noviembre para algunas ciudades, por ejemplo, Brandon, el 1 de, de, de noviembre del 2019 al 31 de octubre. Eh, Clare's Home, 1 de enero de 2020. Eh, ¿Qué más? Cudney, eh, igual, 1 de enero. ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, aquí dice North Okanagan, en British Columbia. Va a ser ahí en verno. Dice: Excluding the Census Division, Kelowna City, Defining statistic Canada. Bueno, no, no incluye Kelogna, pero sí, sí el área de verno. Esta puedes aplicar el 1 de enero. Sudbury, 1 de noviembre. La quijada del alce, Musjo, 20 de... No, el 1 de abril, ese va, vas a aplicar, pero hasta, hasta abril. Va, vas a poder empezar a aplicar a partir de abril. Norway 1 de enero. Pero bueno, eh, todo esto lo encuentra en el documento. South St. Marie, 1 de noviembre. El Altona y Gretna, eh, a partir del 1 de noviembre. Thunder Bay, 1 de noviembre. Timmins, la ciudad este, de la minería, 1 de enero. Y bueno, viene más información, pero bueno. Este, hay más información, pero por ejemplo, hay dos que ya no, no me gustó mucho. Pero bueno, tendrán que poner uno u otro candado. Quitan un candado, pero ponen otro. Eh, no piden Labor Market Impact Assessment. No piden LMIA. Es lo que más destaco del programa. Al principio estaba como que emocionado. Ay, un requisito menos, pero espérate, güey. Espérate. Ocupas una carta de recomendación de la comunidad. Si esa carta de recomendación no te la otorga la comunidad, pelas. <ríe> y tienes, son varios criterios los que te van a evaluar para que te otorguen esa carta de recomendación. Una de ellas es tener intenciones de quedarte a residir en, el, en la comunidad, que este, tengas experiencia laboral este, y otros criterios que vienen en el documento. Pero sin esa carta que la comunidad te está aceptando, Pelucas, pelas Por más que tengas todos los requisitos Si ellos no te aceptan como un nuevo eh, eh, vecino No entras, llórale, pataléale A ellos les vale madre Quizás estoy exagerando mucho, pero es así Y bueno, lo, las ventajas que le veo Principalmente es que piden un bajo nivel de inglés y que no piden ya por una parte. Pero por otra parte, los fondos necesarios, como $7,500 dólares por persona. Y la maldita carta de recomendación. Ah, y hacer el examen de inglés. Aunque te piden un inglés bajo, de todas maneras tienes que tener el examen de inglés. Sin el inglés, pelas. Necesitas el examen de inglés sí o sí ahora patealeale, chillale, a ellos les vale madre. Si no tienes un documento oficial que avale tu lenguaje, que avale tu lenguaje de inglés, no más no. Pero no se desanimen, amigos, no se desanimen. Porque esto les va a impulsar a muchos de ustedes a echarle ganas. Ok, está más o menos, es un reto, pero vale la pena. Vale la pena porque eh, al final... Eh, van a ganar un buen salario Van a estar viviendo en un buen lugar para vivir Y van a poder desarrollarse bien La verdad, todas las ciudades elegí están hermosas Menos una, que fue la que menos me gustó A mí, personalmente a mí Que fue Gretna La, la pequeña comunidad de 500 habitantes Esa definitivamente no es para mí La verdad, me moriría del aburrimiento Si no voy a vivir ahí Chingadera de poblano No mames <risa> Prefería vivir en el pueblo de mi papá y en Zacatecas, en el Teúl, Zacatecas. <ríe> Allí hay más actividad económica que esa chingadera mames. Bueno, los salarios van a ser mucho mejores. A lo mejor si eligieron a Gretna fue porque hay mucha oferta laboral, hay muchas granjas alrededor, pero la verdad a mí personalmente ese lugar no me llama la atención. Nada más hay una escuela primaria, no sé si haya prepas, hay prepas mucho, la neta. Oye, ¿para 500 habitantes prepas? Nomás, ¿Cuántos se gradúan al, al, al, al año? ¿Tres güeyes? ¿Cuatro? Quizás estoy exagerando, pero sí, no. Gretna para, no es para mí, la neta no es para mí. Altona tiene creo que 4,000 habitantes o un poquito más, pero aún así es una mamada. Un edificio del Infonavit tiene por lo menos 2,000 habitantes. <ríe> bueno, quizás exageré, ¿no? pero sí, no, no, esos dos lugares definitivamente a mí no me llamaron la atención, pero los demás son ciudades bonitas de 50, 100 mil habitantes que tienen todo, Walmart, Superstore, centros comerciales, iglesias, tienen escuelas, universidades, tienen de todo, entonces este, por ese lado no hay pedo, estas ciudades son muy buenas para irse a vivir para allá, y bueno, si quieren revisar el documento, chequenlo aquí en, en la descripción del video. Ahí voy a dejar dos enlaces, la versión web y la versión este, descargable. Este video ya no lo voy a quitar. El video anterior sí, pero este, este ya no. Y por si quieren también checar estos mismos documentos, eh, chequen mi canal de Facebook o mi, mi fanpage de Facebook. Ahí también puse una publicación de ello. Ahí me pueden encontrar como Mexcan. El mismo nombre de canal, pero en Facebook. Ahí también publiqué estos enlaces. Y bueno, amigos, pues ahí seguimos en contacto. Espero que les haya servido esta información. Y ojalá este, otros youtubers nos den un poquito más, nos, nos den un poco más de, de detallitos del programa. Pero bueno, esto está muy verde. Todavía eh, apenas está el documento emitido por el gobierno, pero... Todavía como que falta más desglosar, más información, más detallitos. Falta ver cómo lo van a publicar en la página de migración, qué información pueden poner ahí, etc. Pero bueno, les mando un saludos, abrazos, que estén bien. Bye bye.